Hola a todos, mi nombre es Ana Calvo y pertenezco al Grupo Scout e IMPESA 379. Bueno, pues yo soy Carmen, eh, soy Scouter del Grupo scout Camp de 352 de Salamanca. Estudio Medicina en Valladolid y este año estoy de Erasmus en Pavia, que está en Italia. Pues yo estoy de Erasmus en Graz, que es una ciudad al sur de Austria y es la segunda ciudad más grande después de Viena. Pues yo estoy en Montpellier, que está en el sur de Francia porque siempre me había gustado Francia, de hecho pensé en irme a estudiar allí toda la carrera y entonces necesitaba ir a un sitio de habla francesa. Y el sur, pues con la playa y el tiempo, tenía más atractivo que el norte. Tengo que decir que no fue mi primera opción, que tenía pensado otros países antes que este, pues por ejemplo Polonia y que me habían hablado muy bien para que me derasemos en esos sitios, pero si sí, algo he aprendido es que no siempre las cosas me salen como... Las tenía pensadas, pero no por eso me salen peor, porque estoy súper contenta en Italia. Es un país precioso que tiene un montón de cosas que ver, que la gente es súper abierta, el idioma es súper chulo, hay mil cosas que hacer y no sé, estoy muy muy contenta y se la recomiendo a todo el mundo. Una de mis razones fue buscar en el ranking de las universidades europeas el nivel de las, universi de las posibilidades posibles ubicaciones que tenía y esta me gustó bastante porque la universidad es bastante buena. Pues por lo que he dicho, porque estuve a punto de irme toda la carrera a estudiar fuera y al final por miedo no lo hice y ya que podía vivir una parte de la experiencia aunque fuera un sueño, pues, pues no quería perdérmelo. El idioma era totalmente desconocido para mí, el alemán, porque soy un poco de francés e inglés, entonces sí... Eh, aprendía un nuevo idioma, sea lo que sea, pues me iba a venir bien y luego también porque está en el centro de Europa y puedo viajar a muchos países desde aquí bastante más barato que desde España. En primer lugar porque a mí me encanta viajar y, y te darás un año entero, es una gran oportunidad para, para viajar, ya sea en tu país, en, en muchos otros los que están cerca, los que están lejos, al final viajas un montón. Y no solo viajar, sino ya salir de tu zona de confort en general. Eh, yo quería irme de Erasmus justo al empezar la carrera, o sea, era una de mis metas. De, no sé, yo creo que hay cosas que solo se aprenden si te alejas un poco de tu casa, de la ciudad donde siempre has vivido, de la gente de siempre, las cosas que siempre haces, no sé. Creo que dicen que eso lo... Tienes perspectiva cuando estás lejos y creo que es realmente cierto. Depende de la universidad, pues te puedes ir en tercero o en cuarto, este es mi cuarto año. Entonces, pues era ahora o nunca y la verdad es que es una experiencia increíble porque tienen las expectativas muy altas de un Erasmus, pero hasta que no lo vives no sabes realmente lo que es y es una experiencia realmente increíble. A ver, difícil, sobre todo tienes miedo antes de venir. Y una vez, yo por ejemplo que vine con mis padres, cuando ellos se van y de repente te das cuenta de que estás tú aquí solo y dices, ostras, ¿y ahora qué hago? Pero la verdad es que ahora con las tecnologías y todo, nada más venir ya tienes pues un grupo de WhatsApp con gente eh, que también es nueva como tú y enseguida salen planes por todos los lados por parte de, de las organizaciones, porque ya lleva 30 años el Erasmus, entonces enseguida hay planes para que conozcas gente. Claro que es difícil el inicio, quiero decir, vienes a un sitio solo, eh, puede que el idioma sea una barrera o no, depende si lo conoces o no, en mi caso no, no tenía ni idea de alemán, no sabía decir ni buenos días ni nada. Eh, entonces pues llegas nuevo a una universidad que no sabes ni cómo funciona, llegas nuevo a una residencia, a un piso, lo que sea, que no sabes ni cómo se abre la puerta, y no sabía ni cómo se podía subir al ascensor. Pues tengo que decir que en mi caso no, porque lo primero que tuve mucha suerte, Encontrando piso, con la carrera, con la gente que me he encontrado. Pero, aunque sí que es cierto que hay gente que lo pasa un poco mal al principio, porque no se acostumbra, etcétera, etcétera, etc., en general, eh, la gente que te encuentras está igual de perdida que tú. Y, por tanto, eh, el apoyo que recibes, pues, no sé, es muy guay y, no sé, creo que eh, los ánimos que lleva la gente de querer conocerte, de, de querer eh, ayudarte solo son así cuando te vas de Erasmus, porque todo el mundo está en la misma situación. Bueno, son un montón de cosas que es bastante difícil al principio, pero que una vez que te acostumbras a ellas y aprendes a vivir y cómo funciona tu nueva vida, es bastante fácil porque te adaptas y empiezas a realmente vivir lo que es la experiencia y aprender. Eh, sí, obviamente sí. De hecho, cuando antes, o sea, en cuanto me aceptaron la, el destino, empecé a buscar grupos scouts. Primero contacté con gente que iba de España o de otros países por, la, por, el, chat, por el grupo cerrado que se hace en Facebook. Y luego eh, contactamos eh, otra persona y yo con un grupo scout aquí en Graz, y eh, quedamos con los scouters, hablamos bastante de cómo funcionaban, de todo eso, y luego fuimos a dos reuniones, y la verdad es que fue increíble, aprendimos un montón. Hicimos una reunión con Esculta, les enseñamos la comida típica de España, ellos nos enseñaron la comida típica de Austria, y hablamos bastante de cómo funcionaban, y la verdad es que me aportó bastante, y seguimos en contacto y siempre que podemos vamos a alguna reunión. Pues la verdad es que yo diría que no. Realmente sigo en contacto con mi grupo en Valladolid. Me entero de los planes que hacen, recibo los correos y eso. Pero cuando he ido allí al final no he hecho, no he hecho nada porque he estado poco tiempo y aquí no, no he contactado con nadie. Pues bueno, estoy viviendo en una ciudad muy pequeña que no tiene ningún grupo scout entonces no estoy en activo en ningún grupo. Y con respecto a mi grupo pues intento hacer pequeñas cosas en lo que puedo ya sea intentando llamar a, algún, a alguna campa para que se vayan de campamento o preguntando por los chavales o, yo que sé, pequeñas cosas. Pero sí que creo que el ritmo de vida que llevas de Erasmus no es compatible con un gran compromiso, con un grupo. Pero yo creo que siempre se pueden hacer cosas por pequeñas que sean. Y si encima tienes la oportunidad de ir a un grupo scout donde te vayas, pues mejor que mejor. Estuvimos durante... 12 días viajando a 5 países y 10 ciudades y obviamente no fueron unas vacaciones como tal porque estábamos todo el día viajando, casi no dormíamos, madrugábamos un montón pero fue increíble ver el otro lado de Europa, la otra percepción, una, guerra, una Europa golpeada por la guerra, golpeada por la pobreza y te abre muchísimo la mente, entonces un viaje así cultural es increíble. Y un momento vergonzoso fue la primera vez que fui a clase, que el campus es tan grande que el nombre, en el nombre de la clase te ponen las coordenadas con el Google Maps y yo no encontraba el edificio porque había obras, entonces llegué 50 minutos tarde, todo el mundo se empezó a medio reír y a los 10 minutos, que era justo cuando yo acababa de sacar todas las cosas, todo el mundo se levantó y se fue. Entonces ahí es donde se notó que yo realmente era extranjera y no tenía ni idea de cómo funcionaba. A ver, la experiencia más clara que no voy a olvidar nunca fue una vez que nos fuimos de viaje a Marsella, que es una ciudad aquí cerca, y con la forma de organizar las cosas, todo ajetreado y todo, eh, pues no, no miramos muy bien el bus que teníamos de vuelta a Montpellier, y, y lo perdimos. Y entonces nos encontramos a las 12 de la noche, en la estación de buses de Marsella, que es bastante peligrosa, sin ninguna manera de poder volver a Montpellier, porque no quedaban buses, no quedaban trenes. Y estuvimos a punto de meternos en un taxi hasta que nos dimos cuenta de que era ilegal porque íbamos más gente de la que se podía. Y le preguntaron al conductor que si estaba suficientemente bien como para conducir y eso nos dio un poco de mala espina. Y de hecho fuimos de hotel en hotel preguntando si nos dejaban dormir y pasar allí la noche. Vimos ratas por la calle, uno de los hoteles tenía un disparo en la puerta y nos asustamos un poco. Pero bueno, al final... Conseguimos encontrar un hotel en el que nos dejaron dormir y, y al día siguiente a las 6 de la mañana cogimos un bus de vuelta a Montpellier porque no queríamos pasar allí más tiempo. Yo creo que en general todos los viajes que estoy haciendo porque son momentos muy muy intensos y que pasan muy rápido pero no sé, un día no sabes nada de un país y al día siguiente estás totalmente metido en, en sus costumbres, en la gastronomía, en la capital, la ves, bueno, no sé, todo, me encanta. Y un recuerdo un momento vergonzoso, yo diría que todo momento vivido en un hostel que cueste 8 euros, que sea una habitación compartida de 12 personas, que duermas con tres turcos, cuatro francesas y dos mmm, italianos, pues no sé, siempre te da momentos muy graciosos, vergonzosos también. Y, eso yo creo que también solo lo haces cuando tienes 20 años y no tienes ni un duro. Y momento vergonzoso, pues como que en el Erasmus al final te faltan muchas cosas porque mmm, no es que vaya sobrado de dinero tampoco. Y una vez que habíamos ido a comprar camisetas térmicas en el de Caldón porque nos íbamos de viaje, yo me golpeé, la soy un poco torpe, y me golpeé el pie con la puerta de de los probadores, y me levanté todo, toda la parte de detrás, se me caía la piel y estaba sangrando muchísimo. Entonces pedimos ayuda a uno de los dependientes, y como no sabían qué hacer y eran chavales jóvenes y veía que éramos extranjeras, pues estuvieron riendo de nosotras, en plan, nosotras también nos reíamos porque era un poco ridículo, cruzando todo el decalón yo descalza, con la pierna subida, para que luego llamara por megafonía a un tío a ver si podía traernos un botiquín de primeros auxilios, Luego el otro, mientras me curaba, que me preguntaba, pero esto, eh, si te empeora, ve al médico. Y claro, yo ni iba a ir al médico porque aquí la sanidad es privada y no me apetecía por una herida. O me decía, por lo menos tienes desinfectante en casa. Y claro, yo no tenía porque no tengo aquí mi kit de, de, de botiquín. Y, y al final de darle tanta pena por ser extranjeras heridas y sin recursos casi en plan porque no tenemos nada eh, me acabó regalando gasas y desinfectante y nos fuimos corriendo también de decalón ser más abierto de mente porque es otra cosa. O sea, si se nos caracteriza por algo los scouts es por eso y esto es una forma increíble de descubrirlo. Además, te tienes que sacar tú las castañas del fuego, tienes que aprender a ser resolutivo, porque a mil kilómetros de distancia no puedes llamar a tu padre o a tu madre a que te solucione un problema, porque uno, no lo van a poder hacer, se van a sent sentir impotentes y aparte les vas a preocupar. Entonces tienes que aprender tú a ser el a ser dueño de tu vida y solucionar todos tus problemas y eso te va a venir muy bien en tu vida y aparte no vas a vivir nunca una experiencia igual porque vas, cuando, acabes vas, o sea, cuando acabes de estudiar vas a tener otra serie de obligaciones que son mucho más complicadas y que te van a impedir vivir una experiencia así, así que siempre que tengas la oportunidad Pues sin duda, o sea, si eres una persona que estás dudando o eres una persona que ni siquiera te lo has planteado mi consejo es que te vayas, que... Si no te vas a arrepentir que cuando tengas 30 años no, te, no vas a recordar esa asignatura que estudiaste en tu ciudad. Vas a recordar ese viaje que te pagaste con tus amigos o incluso yo que estudié medicina, pues el hospital también ves más allá, no sé, no sé. Yo desde luego que se lo recomiendo a todo el mundo. Sin ninguna duda, probablemente haya sido de los años más enriquecedores de mi vida, sino el que más. Porque te obliga a madurar de golpe, porque... Vamos, cada uno tiene su vida en España como la tiene, pero yo cuando llegué aquí, pues de repente eres tú la que tienes que hacer tu colada, organizar tu horario, madrugar, hacer tus comidas, la compra... Y si se te olvida algo, eh, nadie lo va a hacer por ti. Y claro, también eso tiene sus ventajas. Puedes hacer tus planes sin tener que dar explicaciones a nadie. Que si un día quieres comer a las 12, comes, o a las 4 de la tarde. Pero, no sé, esa independencia que... Hay veces que la has tenido una semana, pero claro, utilizas esa semana para hacer lo que quieres. En cambio aquí es una independencia total, que para lo que lo tienes que utilizar es para saber organizar tu vida. Y, y yo creo que eso madura mucho emocionalmente y además pues el estar solo y tener que empezar de cero otra vez con las amistades, con coger confianza, con contar pues un poco qué es tu vida para conocer a la gente, eso pues al final... Influye mucho yo creo en quién eres y yo sin duda alguna recomiendo el Erasmus porque yo creo que es de las mejores cosas que he hecho en mi vida, si no la que más. Yo diría que te pongas unos objetivos, que intentes cumplir esos objetivos, que no elijas un destino porque es fácil o no. Si hemos venido aquí a aprender y realmente por muy difícil que sea ese destino lo vas a conseguir sacando si te organizas bien, hay tiempo para todo. No te encierres a estudiar pero tampoco... No, nunca entres en la universidad y disfruta muchísimo de este momento. Haz muchos amigos y muchas amistades porque se van a convertir en tu familia, en tu compañero, en tus amigos. Vas a pasar 24 horas con ellos. Habla con todo el mundo aunque no, tengan, aunque no entiendas su idioma e intenta eh, practicar, envolverte en todo, ser más tolerante. Aprende un montón de todo y agradece cada día porque aunque parezca que no se acaba muy rápido. Que no se agobie porque... Yo antes de venir estaba agobiadísima con que iba a venir, que fijo que no hacía amigos, que el idioma, que vale sí, hablaba francés, pero que fijo que no me iba a enterar con nadie, que las clases como las iba a seguir, si eran muchas horas en francés, que al final te agobias y te montas tus películas en la cabeza y te lo imaginas muchísimo peor de lo que va a ser. Y realmente cuando vienes aquí te das cuenta de que hay muchísima gente, porque, vamos, Montpellier es una ciudad universitaria, pero en cualquier sitio que te den un Erasmus, mmm, no ha sido el primero ni vas a ser el último. Entonces es un sitio que está mmm, como un poco preparado para que tú estés allí. Y, y entonces te das cuenta cuando llegas aquí que no todo es tan difícil como pensabas antes de venir y, y que la verdad es que te cambia la vida. Y dentro de nada se acaba y ya empezamos a a tener el miedo de gente a la que igual no vuelves a ver nunca más, pero claro, son cosas que nunca se saben. Pero vamos, que hay muchas cosas que puedes hacer muchas veces en tu vida, pero un Erasmus es algo que tienes pues dos o tres años posibles para hacerlos en toda tu vida y que yo creo que si puedes, tienes que aprovecharlo porque, porque la verdad es que aporta muchísimo a nivel emocional y a nivel social y, y no sé, es increíble que aproveche muchísimo pero muchísimo el tiempo que pasa rapidísimo cuando estás de Erasmus y que no diga que no hay ningún plan que aprendas a echar de menos que para mí yo creo que es súper importante que a lo mejor llega un sábado por la tarde que estás teniendo el plan más guay de tu vida y dices, pero es que no estoy con los lobatos y no sé y, no sé, que, se, que disfrute muchísimo porque, porque es el año de tu vida y es totalmente cierto. Así que nada, eso es todo. Si, si tenéis la oportunidad, realmente tenéis que cogerla y cogerla con muchas ganas porque de verdad es una experiencia increíble. Así que un beso a todos y os animo realmente a que vayáis de Erasmus. Adiós.